Bueno, esta iniciativa nace de escolares eh, que participaron del proyecto de Libera que eh, desarrolla la biblioteca del Congreso Nacional y nosotros eh, en un par de años en que eh, iniciamos, digamos, la, el periodo parlamentario, visitamos los debates ¿no? que se realizaron en la región del Biobío y nos comprometimos el, el último año en que se pudo hacer presencial antes de la pandemia a presentar el proyecto ganador de la región del Bío, Bío O sea, que el proyecto ganador pudiera ser ingresado a tramitación para intentar y para tramitarlo y hacer el esfuerzo para que sea ley de la República. Eh, eso fue bien recibido por eh, las y los estudiantes y eh, ahora nos toca cumplir. Eh, y no la, el, el proyecto que ganó, por una parte, eh, es posible ingresarlo como moción, lo que es muy importante, sino tendría que hacerlo el, el gobierno. Y lo segundo es que es un súper buen proyecto. Yo estoy en la Comisión de Obras Públicas y Telecomunicaciones, así que eh, le hemos pedido también al presidente de la comisión, el diputado Flores, que pueda patrocinar el proyecto, él también es uno de los firmantes, y que lo pueda poner en tabla. Así que estamos eh, muy motivados, por una parte, porque es un buen proyecto que puede eh, generar cambios en las conductas de automovilistas, eh, y además porque tiene eh, un valor en sí mismo el hecho de que sean escolares quienes lo redactaron, lo debatieron en el proyecto de Libera y lo perfeccionaron. Eh, esperamos que en el proceso constituyente pueda existir la iniciativa ciudadana de ley y por lo tanto esto se adelanta a eso eh, en el sentido de que son eh, personas que no son parlamentarios ni parlamentarias que están dándole origen a una ley que muy probablemente va a ser ley de la, de la República. Nosotros vemos que hay eh, un cierto consenso de aprobar este proyecto, así que esperamos iniciar pronto su tramitación. Como presenciamos también en los debates del, del Delibera, eh, que, por eso digo, es, es un, el Delibera es una gran iniciativa de ustedes, de la. Del, del, de la Biblioteca de la Cámara, eh, permite este debate y permite que sea tensionado el proyecto. En el proyecto de Libera, los otros grupos de, de las otras regiones eh, también hicieron estas preguntas de, bueno, ¿y ¿qué pasa con el costo? ¿Qué pasa con la privacidad de las personas? Eh, etcétera. El costo es un costo bajo, no es un gran costo. Equivale a comprar plumillas para un auto, más o menos eso, ¿no? dependiendo de los costos de las plumillas. Eh, por lo tanto, no hay un problema en el costo. Estamos pensando que se instalan automóviles y, y otros vehículos, por lo tanto, en la proporción entre el costo del vehículo y el costo de la cámara es eh, casi irrelevante en, en, eso, en esos términos. No puede ser un obstáculo. La tecnología, además, tiende a bajar de precio. En segundo lugar son cámaras instaladas hacia afuera del vehículo, hacia adelante del vehículo. Y sería una especie de caja negra que eh, solo puede ser eh, manipulada o abierta eh, en, en, en caso de que exista alguna investigación. O sea, es para que tenga acceso o el juzgado de policía local o la fiscalía o los tribunales. No es algo que... Eh, que un pololo o una polola puede estar revisando, digamos, dónde anduvo el auto, por decirlo en, en términos coloquiales, sino que es un mecanismo de ayuda a la justicia y también para poder eh, cambiar conductas, porque si está grabado los excesos de velocidad, estaría grabado también las conductas temerarias, o sea, va quedando un registro, evidentemente eso disuade. Así que puede ser polémico, eh, hay muchas leyes polémicas, pero lo, lo que es interesante es que va a tener una discusión en la Comisión de Obras Públicas, así lo ha dicho el presidente de la comisión, eh, evidentemente hay otros proyectos hoy día en tabla, se debería después, pero va a tener una tramitación y ahí vamos a poder eh, evaluar punto por punto todos los... Y, y si hay algo que mejorar es la oportunidad también para mejorarlo en el proceso parlamentario. Partiendo por el proceso constituyente, yo espero que pueda emularse lo que tienen en Ecuador, que es que la planificación ciudadana es un derecho, un derecho constitucional. O sea, si, si mi comuna, que es real, ah, mi comuna en San Pedro de la Paz, donde vivo, creció 16 años sin plan regulador comunal, yo podría haber ido a, a presentar un, proyecto, o sea, perdón, un recurso de protección, ¿sí? pero en Chile no existe eso. El derecho a que esté planificado. Y que la planificación no la hagan las, las empresas, porque en Chile las empresas, sobre todo las inmobiliarias, compran lotes, le piden a los municipios que le hagan unos seccionales y les acomoden la, la planificación. Entonces, la, la planificación primero tiene que existir y tiene que ser multidimensional, no solamente un plano de planta con uso de suelo, sino que cómo va evolucionando esa ciudad. Y por eso la planificación tiene que estar no solamente como un plano de planta, tiene que estar el desarrollo de las ciclovías, por ejemplo, de la seguridad vial, o sea, ya empezamos a salirnos del plano de planta, eh, y para la seguridad vial este proyecto en particular colaboraría mucho. ¿eh? Mueren ciclistas, sobre todo los de delivery, mueren, mueren ciclistas por negligencia de automovilistas, por exceso de velocidad en zonas urbanas. Entonces, todas estas medidas que tienen que ver con bajar la velocidad, como se hizo, de 60 a 50 en aquellos lugares en, en que no está eh, determinado por, un, por una señal El proyecto CATI, que todavía no sale, que es para eh, los lugares donde hay hartos accidentes, que haya cámaras de seguridad, perdón, cámaras de vigilancia de la, del, de la velocidad y se generen partes empadronados, o sea, lugares en donde los automovilistas saben que hay pasan partes y no se meten, como pasa con las vías exclusivas, eh, una serie de proyectos que van direccionados a, a que la ciudad sea más vivible, en el fondo. Por supuesto que eso tiene que ir de la mano con fortalecer medios de transporte, como en el caso en mi región, el biotren, las bicicletas, eh, las zonas peatonales, de manera de eh, usar menos el automóvil y también usar más el transporte público. Estamos pensando en un mundo sin COVID, ¿eh? porque con COVID evidentemente tenemos un problema en aglomerar personas en el transporte público, pero tenemos que apuntar hacia allá porque la ciudad hay que diseñarla pensando en 50 o en 100 años y no en lo que quiere la inmobiliaria que va a donde el alcalde le, le golpea la puerta para que le cambie los planos. Eh, eh, por lo tanto es un todo y este proyecto en particular es muy coherente con eso. Es un proyecto, nunca hay que vestirse con ropa ajena, es un proyecto que no es mío, eh, pero eh, es interesante de, de poder eh, avanzarse ya por lo siguiente. Porque cuando tú vas a un supermercado y compras algo, te informa, porque la ley obliga, te informa el valor nutricional, ¿verdad? te informa las calorías, te informa la cantidad de sodio, eh, pero no te informa la huella de carbono, no te informa el... No, no, no, eh, cuál es la huella ecológica, no solamente el carbono, puede ser el agua también. No te informa eh, del de daño ambiental que puede estar detrás de ese producto para poder elegir. Uh, ahora se agregaron hace unos años atrás los sellos, estos sellos negros que te dicen esto alto en azúcar, ¿verdad? Eh, grasas saturadas, eh, pero debiera entregarse toda la información. Y, y esa información muchas veces no está disponible ni siquiera en las páginas web, porque evidentemente no, no, toca, no toca en la etiqueta, pero debiera estar, ser información disponible. Incluso ir más allá de la huella de carbono, eh, a eh, si está compuesto esos alimentos, por ejemplo, con productos transgénicos. ¿no? Que existan también certificaciones de que no han sido afectadas comunidades indígenas. Eh, de las, de muchas de las cosas que uno compra están hechas con aceite de coco. Y el aceite de coco eh, proviene de plantaciones. Eh, muy extensas y en donde se ha ido sustituyendo zonas silvestres por estas plantaciones, es un problema mundial del cual se habla muy poco porque se empieza a revisar muchos alimentos y hay muchos en donde hay eh, ese tipo de aceite. Entonces eh, avanzar hacia el etiquetado más específico de los efectos adversos en términos ambientales que les permitan a las personas que cuando van a comprar poder elegir aquellas que sean eh, menos perjudiciales para el, el medio ambiente. Estamos en una situación de crisis climática, así que este tipo de cosas no son superfluas, son de primera necesidad porque son de supervivencia.